Hola, soy Encarnación Masculina Alonso, de plena inclusión de Ceuta, y soy una mujer con discapacidad intelectual, porque las mujeres con discapacidad intelectual del desarrollo son tan distintas entre sí como restos de las mujeres y su salud también lo es, por eso deben tratarlas de forma particular y única. Como esto, de, como esto me preocupa, soy promotora de salud. ¿Y tú?